Otra cosa. Estamos oh, en bueno, un hotel. ¿Qué, qué es eso? ¿What? ¡Eh, es la canción de Spring! ¡No, guacho! ¡Es Spring con una pistola! Con ¡No! ¿Por qué no, te una vida, papá? ¡No! ¡Corre, guacho! ¡Corre! ¡Corre, pelotudo! todo. ¡Madre de Dios! ¡Yo no soy Juan Guarnizo! Que no se jugó un gornizo. Concha de tu madre, no sal, no, no salí. Sí, ¿Se puede salir de, de aquí? De tu madre, oh. por Corre, no Mentiroso. Sos una basura, uh. vengo a poner a otra cosa, como voy como un